Hemos localizado algunas pelotas, lo que pasa es que están todavía en las partes altas, así que vamos a empezar a hacer las entradas. Estamos preparando los arcos. I wish. a bastante distancia y estamos esperando a ver si vienen hacia nosotros o si se quedan ahí, si se van al otro lado rodear todo y hacerles su entrada. 80 metros, tenemos unos arruis aquí debajo, un tiro muy picado. Vamos a ver si están tumbados, vamos a ver si se levantan y vienen un poco hacia nosotros. asomado a una peña y teníamos a los arruis debajo pero estaban un poco largos y ya se nos han ido ya se han volcado a otro valle y vamos a ir por aquí por la cresta a ver si los podemos pillar otra vez opciones además ¿vale? llevamos el aire bien vamos a dividirnos vamos a ir a javi por un lado y yo por el otro a ver si por si saliese volvía a escape por un lado por otro tenemos dos arqueros arqueros en posición vamos allá la grande. en un paisaje con vistas al mar y hemos visto la primera pelota de Arruís, pero como siempre una pelota enorme, entonces vamos a intentar, estamos aquí intentando ver cómo vamos a hacer la entrada, porque está bastante complicado. ¡Os vamos! Ya estamos aquí de vuelta, eh, cuatro hermanos cazadores. Hemos hecho un sorteo esta mañana y nos toca a Javi y a mí. Vamos a ir dos arcos, eh, uno en cabeza y otro se va a poner un poco en el cierre por si hubiese eh, salida de las cabradas, pues bueno, eh, poder tener dos oportunidades por ahí. Estamos entrándoles con el sol, nosotros de espaldas, ellas la tienen de cara, entonces en principio no nos ven mucho, pero bueno, eh, como hay muchas y hay muchos ojos, se han levantado. Vamos a esperar aquí un poco, que todavía no nos ven, eh, a ver si se calman y terminamos de hacer la entrada. Vamos a poner dos puestos, unos para hacer la entrada y los otros van a estar en la vía de escape, eh, como hemos hablado, para trabajar en equipo e intentar conseguirlo. Dos pues, oportunidades para la entrada. metros al lado estaba muy tapada era un tiro muy difícil entonces yo no sé al estirar el arco tenemos que revisar el vídeo por lo que hemos visto en la cámara parece que parece que ha ido alto el animal hemos visto que ha reaccionado pero no sé si incluso ha podido tocar alguna pajilla y desviar la flecha hemos ido por la flecha no tiene sangre así que nada seguimos con ello vamos, vamos. varios días cazando en las montañas alicantinas se va notando ya el cansancio. Hemos andado una media de 10 kilómetros por unos terrenos escarpados muy complicados. Hemos ido a buscar una flecha y vamos a seguir intentando lo que parece que la naturaleza eh, no quiere que, que cacemos. Vamos a conseguirlo hasta el final. una asomada a este barranco que tenemos aquí debajo preciosa. Estaba en un grupo de 6 o 7 arruis lo que pasa que eran todos machos y estamos buscando una hembra adulta y nada, vamos a asomar ahora para allá que hay otro barranco y esperemos ver ahí una buena hembra. subir todo el equipo por una senda chulísima Estamos subiendo a mediodía que hace muchísimo calor Parece mentira que estemos en febrero y, pero bueno, aprovechamos estas horas Para... pillar los tumbados Es lo mejor para acercarnos con el arco Y ya estar posicionados en cuanto se le va el turno Para Santi y para mí, los dos pequeños A ver si superamos a Benja y a Javi Nos vamos a poner en una zona donde cubrimos bastante terreno Santi va a ser el que hace la entrada y yo me voy a posicionar en la posible vía de escape de los árboles a ver si se vienen hacia nosotros. Vamos. Eso, sí.